Oye, ¿y no piensas buscar un trabajo de verdad? Si me dieran mil pesos por cada vez que me han dicho eso, ya sería de los pocos millennials con casa propia. He sido profesor desde el año 2013, y las veces en que han demeritado ser profesor ha sido muchísimas. Es algo muy fácil, siempre tienen vacaciones, dice la gente. Y tal vez tengan razón, sí tenemos muchas vacaciones, a veces de más. Pero ser profesor no es algo fácil. Yo veo el ser profesor muy similar a ser padre o madre. En nuestras manos está la responsabilidad de formar a un ser humano para darle un futuro. Es ayudarle a construir carácter y valores para navegar por la vida es desarrollar herramientas y habilidades para crecer en un ámbito personal y profesional. Ser profesor ha ido más allá de pararme frente a un grupo y dar cátedra de cierto tema. Más allá de que sea mi trabajo, yo he tomado esta profesión como una responsabilidad y una oportunidad. La responsabilidad de darle a la sociedad y al mundo personas de bien, trabajadoras, empáticas y conscientes de su alrededor y la oportunidad de trascender más allá de mi vida terrenal. Mis alumnes han sido, son y serán la gran oportunidad que me ha dado la vida de sembrar una pequeña semilla de ciudadanía, empatía, conciencia y responsabilidad. Todes serán el reflejo de mi esfuerzo y de mi interés por su desarrollo, porque, como profesor, para mí es tan importante el desarrollo personal como el desarrollo académico. De nada me va a servir un estudiante que se haya memorizado todo el contenido que le di, si su comportamiento en el mundo real no es bueno. Hay momentos en que los estudiantes le tienen más confianza a su profesor o profesora que a sus familias, en ocasiones hasta convivimos más día a día y esa es una responsabilidad muy grande. Mis alumnos se han acercado a confiarme cosas personales, situaciones en las que se encuentran o simples momentos de desahogo, que a veces pienso no me pagan lo suficiente para hacer esto. Pero luego pasa el tiempo, se gradúan, les veo crecer y tener éxito, que me doy cuenta que ese es el pago más grande e importante. Verles realizadas, saber que han llegado hasta ahí y darme cuenta que les ayudé y empujé a sacar sus mejores versiones. El día de hoy celebramos nuestro día, pero es momento de refrendar la verdadera esencia de esta profesión, inspirar y ayudar a crecer. Así que la próxima vez que pienses que padre ser maestro la tienen bien fácil, poten pensar en el trabajo previo, durante y después de cada clase que se realiza. Quiero agradecer a las personas que me han dado la oportunidad de ser profesor, pero quiero agradecer aún más a cada ser de quien he tenido el privilegio de ser y haber sido su profesor. Gracias por darme la oportunidad de inspirarles. Y gracias por enseñarme tantas cosas e inspirarme a seguir creciendo como persona y como profesionista. Y a quienes en un futuro llegarán a mis clases, aquí tienen mi compromiso de siempre darles una educación de calidad. Un espacio donde sientan seguridad y la oportunidad de ser ustedes.